Ahora sí lo que importa, los audífonos. Eh, qué tranza bendita cómo andan, espero que todo chido, ya se la saben, el Tony Riffo y Controla. O sea, aquí estamos de vuelta después de hace más de nueve o 10 meses de no subir videos ni nada, Hice aprovechar la ocasión de que compré unos audífonos, eh, pues para hacer ya se la saben, un unboxing, siempre me ha gustado como cosas de tecnología, había hecho yo antes un unboxing así de unos audífonos Beats, que igual se los voy a dejar por aquí. las tarjetas que salen aquí arriba, creo que es de este lado, o de este lado, no sé. Entonces en esta ocasión vamos a hacer el unboxing aquí al aire libre, como podrán ver, mucha vegetación la naturaleza, el pedo es de que hay un poco de aire, entonces no sé si ese aire la vaya a cagar como con el tema del audio, esperamos que no, pues nada, pues hay que darle no avena Que transabanda, pues como pueden ver aquí tenemos los audífonos, son estos justamente por los que me decidí Son de la marca Jaber El modelo Tara La neta es que ya había escuchado hablar de esta marca Pero no así como que tanto Sabía que eran como de buena calidad Inclusive los había visto en venta en algunas Mac Store o tiendas donde venden como cosas de Apple y si esos güey las venden ahí Pues considero que deben tener como cierto nivel de, de calidad Lo que hice aquí Primero la caja es que son audífonos deportivos inalámbricos 6 horas de batería Resistentes al agua y al sudor Y tienen ajuste deportivo Justamente, o sea, este tema como del ajuste como en la oreja es lo que me interesaba, lo otro que sea resistente al agua, no tanto, aunque sí porque ya me tocó una o dos veces de que iba en la bici, me agarró la lluvia y pues, no pasó nada con los otros, pero pues de todos modos más vale tener la seguridad de que no va a haber pedo, ¿no? Y el único inconveniente aquí que yo veo en comparación a los otros que yo tenía, que eran los Beatsec, dice que dura solo 6 horas y los otros duraban 8, entonces si ya sonado dos horas de uso, pues sí es como algo considerable, sí te puede llegar como a afectar en temas de uso, pero pues igual no te vas a morir, pues es eso, ¿qué más? Ah, vi que aquí dice que tiene como una aplicación para personalizar como el tema del sonido, como para ecualizarlo. No sé, igual la voy a calar a ver qué tal está. También dice que descubre lista de reproducción de deportistas. Pues algo que la neta a mí como que no me importa mucho, no quiero saber qué música escucha Serena Williams o este güey que nada, ¿cómo se llama? El Phelps, o sea, la neta no, pero pues igual a ver qué pedo. También dice que, ah, pues lo mismo, que seis horas de reproducción, resistente al agua, ajuste deportivo, seguro y cómodo. Lo que decíamos de la ecualización. Eh, puede recibir llamadas, y pues al mismo tiempo escuchar la música, ¿no? Lo cual ya pasaba con nosotros y pues no es como nada del otro mundo. Por aquí vemos, pues obviamente esto creo que toda la comunicación del producto está orientada como a deportistas. Igual, hay pedo. También dice por aquí que... Dice, ah, pues es lo mismo, o sea, más de lo mismo, ¿no? Lo que me llamó la atención fue esto que dice aquí, que Made for Google. Yo no sabía que estos audífonos o esta marca pertenecía a la marca... Bueno, que pertenecía a Google Algún tipo de desarrollo por su parte Pero, pues, no sé, igual pues, Está chido, supongo que si Google está metido en esto También, pues debe tener algún tipo De mejora o de calidad Que venga como de su parte, ¿no? Eh, pues, aquí dice lo que viene incluido Los audífonos, el cargador, no sé qué pedo Pero, pues, creo que la mejor forma De saber qué hay adentro es abriendo esto Hey, la caja tiene una textura chida, eh, la neta, o sea, se siente como como si aquí viniera un producto de calidad, por así decirlo. Diseñado por atletas, construido para la aventura. Ah, está chido esto. Y aquí vienen pues las instrucciones, ¿no? Para empezar, enciende los audífonos, pulsando y mantener presionado el botón central. Pues selecciona j Tara en el menú del Bluetooth de tu teléfono. Luego descarga la aplicación j para acceder a un ajuste guiado y un sonido ecualizado personalizado. Eh, pues, no sé si eso lo vaya yo a hacer, pero bueno. Está chido este pedo, ¿no? Aquí le abres. Ah, accesorios en el interior. Ok, le abres aquí. Y ya vienen acá como las cosas. Que... Ah, a ver, este cable está cagado. Ok Ok, este es el cable para cargarlo Ah, está chido, güey Está perro, eh, la neta O sea, supongo que aquí conectas el audífono Y a este lo conectas a pues, un USB en la compu donde sea para cargar Ah, está cagado Con razón veía como la ilustración que tenía como esta forma Y no, que no entendía por qué Como los otros se conectaban directo a uno de los extremos No directamente al audífono Está como cagado que trae aquí, estas son las como almohadillas chidas. tiene cuatro, supongo que, no sé si todas sean iguales, ah, aquí tiene un número, ah, ok, entonces estas son las número uno y la número tres, ok, son dos pares, supongo que las de número dos las trae puestas, entonces ya tú escoges como las que mejor te queden, aquí trae este clip que igual no sé muy bien para qué sea, pero algo debe de servir, y ahora sí vamos a ver por lo que interesa este pedo, sabífonos, a ver qué trae aquí. Unos papeles de guía de inicio rápido, no sé qué. es lo mismo, para encender los audífonos, conectarlos. Ah, ok, ¿cómo poner las almohadillas y ese pedo? ¿Para qué sirve cada botón? ¿Son resistentes al agua? A ver, ah, ok. Aquí hay algo importante. Aquí dice que son resistentes al agua y al sudor, pero no son sumergibles. Porque pues igual luego la banda va a decir, como que ah no hay pedo, güey, me los voy a poder poner para nadar. No, güey. Ok, ya vi aquí hay una tabla de equivalencias de los sonidos en decibeles y el número de horas que te da dependiendo. O sea, obviamente si los tienes a todo volumen, pues te van a durar un poco menos, ¿no? Ya esto igual ahorita lo checamos en la casa. Esto no importa tanto. Ahora sí lo que importa, los audífonos. Ok, pues la neta se se sienten bastante chido, o sea se siente como en la parte que va metida en la oreja se siente como, como pesado, o sea se siente como importante en tu mano, lo cual te da como una sensación de que es un producto como de calidad. Como bien decía aquí tiene las almohadillas del número 2 ya puestas, Igual se las voy a dejar así, yo creo que pues son las que normalmente a todo el mundo le deben de, de quedar bien Están chidos, tienen como buen tamaño, tiene aquí el logo El cable es plano, que es algo que está chido porque se enreda menos La parte del controlador para subir volumen, bajar, apagarlos y prenderlos Ah, ok, no, está equivocado Yo pensaba que se quitaba como un audífono de aquí, una tapita o algo Y lo conectabas para cargar como todos los audífonos Pero no, ya vi que esta madre es O sea, están pendejadas, se supone que estos dos eh, circulitos hacen contacto con estos dos de aquí y ya no ok entonces ya aquí lo conectas a una computadora a un usb lo que sea y ya aquí empiezan a cargar ¿Sabes que puedes conectarlos ok esto es algo que ya igual no se me hace como tan chido que por ejemplo el momento de ponerlos yo pensaba que se deslizaba o algo así pero ya veo que nada es como a presión entonces ya aquí ya conecta y ya se empiezan a cargar pero a la verdad que los quieres quitar como que tienes que hacer un poco de fuerza. Y ya se zafa. Y es lo que no me late tanto. Porque me da la impresión de que en tanto estarlos poniendo y quitando. En algún punto. Estas pequeñas. Este, no sé cómo se las. Le... Como estas uñitas. O esto que detiene al, a la madre aquí. Pues en algún punto se pudieran llegar a romper. Y pues va a ser un pedo. Porque ya no va a haber forma de cargarlos. Pero pues, bueno, pues ni pedo, ¿no? Vamos a ver qué tal. A ver si es cierto que sirven. Para empezar, vamos a ver si tienen carga estas madres o okay. qué. Ok, pues al parecer no tienen carga, pensé que iban a venir con un poco de carga o algo así, pero no, no se ilumina el LED, entonces vamos a tener que ir a cargarlos y después de eso pues vamos a ver qué tal, a ver si es cierto que están tan chidos, ¿no? De transa bendita, después de haber cargado los audios, ya por fin los pude usar, digamos que me encuentro en una situación en la que siento que están chidos y todo, pero hay ciertas cosas que te dejan como con un sabor de boca un poquito malo, porque ya he empezado a notar diferencias entre uno y otro de los audífonos que he estado probando por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención en estos es que, no te dice como en el manual, porque después ya en la casa me puse a leer el manual todo y todo, como que, ah wey, se cargan así, o después de tanto tiempo ya puedes como, considerar una cara con o lo que tenía nosotros de que era el fast fuel que con 5 minutos de carga te da dos horas de reproducción algo así igual ya después descargué la aplicación de Jaybird el chiste es de que empecé a ver la aplicación y ahí te dice como el tema de la batería se dice que con 10 minutos de carga te da una hora de reproducción y se me hace como un poquito no tan chido porque con los otros con cinco minutos te dan dos horas entonces si te tienes que ir como rápido de un lugar tienes que esperar como 10 minutos por ejemplo para cargarlo si te quedaste sin carga bueno ya es cuestión de cada quien, tampoco vi como en ningún lado ni en la aplicación ni en el manual te dicen como así se cargan o así se retira como el cargador porque es lo que yo pensé que como que está muy fuerte como a la hora de jalarlos y parece como si los puedas a romper pero pues fuera de eso está chido en general el sonido también está, o sea, está perro y todo Nada más que he tenido como mucho tiempo de probarlo La cancelación de ruido está chida El tema de la ecualización también es algo que sí está como chido Porque dependiendo de la música que tú escuches O cómo te gusta escucharla Puedes hacer como una ecualización personalizada Y pues la neta eso así, está chido De primera instancia algo que no me latió Fue como este pedo de que están como muy cortos Y a veces se siente como que no, no sé Como que al momento de voltear Como que los forzas y se jala un poco el cable Pero para eso pues igual creo que está bien Traen como un clip como para la parte de aquí atrás de la playera Porque como están orientados a deportistas Pues como que piensan que todo toda la banda los va a usar así Como solo para correr y no como para traerlos todo el día Que es algo chido de los otros audios Los beats que yo tenía Pues en fin, o sea, son cosas que tal vez Ahorita de instancia, como estaba muy acostumbrado A los otros, me llaman mucho la atención Pero puede ser que con el tiempo me vaya acostumbrando Y considere que no sea sé, como algo tan grave Habrá que ver sobre la marcha Creo que hasta aquí sería todo banda Ya se la saben, denle like al video Y le late como este tipo de review y así, como ir haciendo más, tengo plan de comprar otros dos o tres audios en un periodo corto de tiempo, igual comenta ahí abajo si te latiría que hiciera como el mismo review o algo así, porque pues mucha banda como pone todos los aspectos técnicos o cosas así, pero creo que igual a la banda le sirve más como pues, un vato común y corriente, como, ah, ¿sabes qué, güey, yo los uso para esto y me funcionaron, sí o no, güey, sin tanto de que, ah, son tantos kilohertz y la verga, o sea, cosas que a lo mejor no a todo el mundo como le interesan tanto, ¿no? Pues nada, dale like, compártelo ahí con la banda, ya te la sabes, y canal en el botón rojo que está por aquí abajo un poco así, nos vemos en otro vídeo y recuerden que los campeones no usan drogas